racing bienvenidos a esta tercera ronda de la fánica organizada por Race Room spain aquí tenemos a, a, el gran comentarista también fran machuca bienvenido fran muy buenas esteban ya estamos aquí en esta tercera ronda como bien dices eh, en este en esta ocasión tenemos el circuito de sonoma así es el circuito estadounidense de Sonoma, famoso por eh, hospedar la Indy Racing League, por ejemplo, o la, las, eh, las series de, de Indianapolis, que también es pues, eh, circuito ya algo habitual en algunos simuladores de conducción, como podría ser Gran Turismo, iRacing o aquí en Race Room. Bueno, ¿qué tienes que decirnos de este circuito, Fran? A mí es un circuito que me apasiona, la verdad, y yo creo que todos los pilotos que lo han probado le seguramente le llama la atención, no? Un circuito bastante bueno. En esta ocasión tenemos la variante long, mm -hmm. que que ahora ahora si te apetece ponemos una onboard y y hacemos una vuelta con con el piloto. Pues sí, ¿por qué no? Estamos con bueno, no, no estamos porque se acaba de accidentar, pero ahora sí, nos subimos a bordo de Sergiantasic para encarar esas primeras curvas de circuito. Eh, llegamos a esa... Uy, espérate que se nos ha cambiado la imagen. Pero vamos a dar la vuelta con Sergiant y salíamos de la primera Chican para encarar esta segunda, dos chicas que, que vienen en, en subida curvas muy delicadas aquí una frenada en bajada también difícil de calcular esta frenada para tomar esa curva a izquierdas y aquí hay un cambio de rasante que es muy delicado porque enseguida te encuentras esta curva de radio amplísimo tienes que <ríe> hacer malabares con el con el gas el equilibrio del coche llegamos a la perdón Nada, que es una curva eh, bajada y tiene en el exterior chinorro y como te metas ahí la cagas completamente. On. Así es, veíamos esas dos curvas de derechas tras eh, pasar por esa recta de dragster. Entramos en esta sucesión de curvas que aquí. Cuidadito ahí porque te puedes estampar contra el muro de neumáticos, como te vayas un poco más recto de lo habitual zona revirada pero de alta velocidad y ahí está Setjan cometiendo uno de los típicos fallos que se cometen en este circuito de hecho se va a boxes esa curva que veíamos delante era la horquilla de derechas que ya no se encaraba para la recta de meta y vemos que en esta variante eh, se quita el la chica en esa tan tan lenta que hay uh -huh. eh, en el tercer sector creo que es y, y bueno y es un poco más rápida que, que otras variantes de, que tiene Sonoma mm. y efectivamente donde se ha salido TASIC eh, es un es un sitio donde podemos ver bastante off track y recordar que las escapatoria tiene poca escapatoria este circuito y mejor no, no apurar mucho ese circuito de Sonoma circuito también eh conocido en Estados Unidos también por eh, hospedar una de las eh, pocas carreras de la NASCAR que no se celebran en un óvalo. Bueno, eh, me gustaría recordar que estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube, eh, que, cada, que cada espectador elija su Bien. plataforma preferida. Y nada, y saludar a los que nos estén viendo, tanto en directo como en diferido. Y, y nada, comentad eh, cómo se escucha las voces. Yo, debido a, al, al wifi a, al wifi malo que tengo, uh -huh. no creo que se me escuche muy allá. Pero bueno, los volúmenes y, y a ver cómo, cómo se ve la carrera. Pues así es, eh, Fran. Vamos a ver si estamos bien nivelados y todo. Eh, vosotros, los espectadores, tenéis la voz. Nosotros no podemos hacer mucha comprobación que se, que se diga, pero bueno, siempre intentamos eh, ofrecer la, la máxima calidad dentro que nos lo permite el equipo. Y tenemos a José Valencia que está mejorando ese primer sector absoluto. Quedan tres minutos de práctica y enseguida nos iremos a esa sesión de clasificación. Ahí está. Entramos en esa recta de dragster, quería comentaros, eh, es, eh, el eh, dragster o el, las carreras de drag son eh, carreras eh, muy populares en Estados Unidos y prácticamente en cada circuito tienen una recta de estas. Los eh, coches eh, pues, participan en carreras de aceleración, normalmente en las altas categorías eh, se quema otro combustible que no es gasolina, más bien es queroseno. Y muchas veces puedes ver, puedes ver incendiarse coches de dragster, que bueno, es un, un espectáculo. Y, y pasa todo en 4 segundos, 5 si, si son de categorías inferiores. Eh, nos comentan por el chat que la calidad no es muy buena. ¿En cuánto estamos retransmitiendo, Esteban? Eh, yo estoy retransmitiendo a 1080 en teoría. O... Vale, vale. Pero bueno, sí, podría ser que estuviesen en, en 720. Pero vamos, 720, imagino yo está bien. Yo lo estoy viendo por el teléfono. Bueno, a rato sí que me da un poco de bajón de calidad, pero no... Y sí, no está, por está, está correcto, vale, vale. Bueno, pues recordar que tenéis las opciones de tanto en Twitch como en YouTube de cambiar la resolución, ponerlo al máximo posible si queréis verlo mejor y, y aprovechar esos 720 píxeles. Sí, sí, en 720 se está emitiendo perfectamente, debería funcionar. Y bueno, voy a ponerme aquí para ver el, el chat que que si no, no tengo manera de verlo bueno pues estamos a punto de terminar esta sesión de práctica cuando debemos a José Valencia irse recto en esas curvas en esas S. características de este circuito y enseguida estamos en acción hemos visto unos tiempos muy apretados aunque carlos guerra pues eh, vuelve a poner tierra de por medio en los tiempos cuando ya está rodando pues a más de 600 eh, milésimas de del segundo clasificado David Aguaron bueno nos comentaban los pilotos que va a ser una carrera muy reñida hemos, hemos estado viendo los entrenos y, y va a haber mucha igualdad eh, son pilotos del mismo nivel, como venimos viendo a lo largo del campeonato, y esperemos bonitas batallas. Así es, eh, y vemos ahí a José Valencia, está en boxe, saliendo ahora. vemos también Carlos Guerra, que sale en estos momentos, Roberto Gil, Gueto Getronas. Bueno, pues empieza la cual sesión de 15 minutos, y recordar luego un breve warm up para que descansen tres minutitos los pilotos y luego ya las dos carreras, dos mangas de 20 minutos la primera y 30 minutos la segunda, con parrilla invertida. Es así es, esas dos carreras que nos van a brindar mucha emoción y mucho espectáculo. De momento los pilotos haciendo su vuelta de salida de boxes, esta vuelta no es cronometrada. Cuando crucen por línea meta por primera vez empezará a contar el crono. Efectivamente veremos a ver quién se pone ahí con el mejor tiempo y, y quién le sigue. Espectacular la iluminación en estos instantes en el circuito. Vemos como. Es así, eh, un poco más eh, neutra ¿no? que, que en la sesión de, de práctica. Y, y la verdad, se, se ve sí, bien en los coches. Sí, en eso me estaba fijando yo también. La iluminación Te ha puesto diferentes horas del día, a las, las diferentes sesiones. Mm. Y la verdad es que sí se aprecia bastante en este circuito, la sombra y todo. por el chat de animan ya a sus equipos favoritos a los pilotos también y aquí estamos empezando ya vueltas con eh, roberto gil que acaba de empezar a ver varios coches por delante suyo vemos también más coches por detrás por ejemplo eh, carlos guerra que habría empezado ahora su vuelta Marcelo Giordano que cruza por ese primer sector de momento me parece es el primer coche que ha salido de boxes y el primer coche que está empezando esa vuelta vamos a ver esos primeros tiempos y bueno darle un saludo al equipo de zona de carreras que creo que hay varios pilotos y también tenemos el equipo de Fan Racer Team el equipo de Plus Ultra y varios equipos en pista y lucharán por el campeonato de equipos. Ese, sí, ese campeonato de equipos del que apenas solemos decir nada. Bueno, ahí está. También muy bonito tener un campeonato la posibilidad de luchar por el campeonato de equipos uh -huh. eh, muchas veces que no son tan rápidos y intenta ayudar lo que pueda a su equipo para conseguir ese, ese mejor puesto. Así es, y bueno, estamos a punto de terminar la primera vuelta con Marcelo Giordano. Ahora va a cruzar por línea de meta. Vamos a ver el crono de momento 1.42-2. Tiempo que se podrá mejorar, por lo menos presumimos de que se pueda mejorar por alguno de los, de los pilotos que han estado en práctica imagino que bueno ahí está Patrick Rueda que ya viene recortando tiempo y Roberto Gil que se había colocado en la primera posición Carlos Guerra segundo bueno lo de Roberto no veas no tiene nombre ¿eh? 1.41.8 Carlos que seguramente mejore ese tiempo pero de momento la primera vuelta es para Roberto Gil ahí tenemos un tiempazo de roberto gil el piloto integrante de Fan team el cual viene haciendo muy buen campeonato y lo veremos ahí en posiciones bastante adelantadas Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los tiempos roberto gil en primera posición 141 8 carlos guerra segundo con un 141 0 marcelo Giordano en la tercera posición 142 2 Alejandro Tomeno cuarto con 1.42-2 también. Raúl Racoyote en la quinta posición con 1.42-4. Patrick Rueda con eh, 1.42-4 también en esa quinta, sexta posición. perdón, Séptima posición para Gueto Getronas. 1.42-5, <ríe> apretadísimos esos tiempos. Atención porque viene mejorando Marcelo Jordano, está muy cerca de ese tiempo de pole. Bueno, tiempo muy igualado, con lo, lo cual quiere decir que vamos a tener dos lindas carreras y, y van a ir bastante juntos los pilotos. Ojito que toque que viene en tiempo de pole. Ahí cruza por Reina Meta, se coloca en la cuarta posición en ese último parcial. Habría perdido algunas décimas. Me venía marcando moral. Ahí tenemos al piloto de Fan Race Team, compañero de Roberto Gil, y ha marcado un tiempazo ahora mismo. Así es. Y David Aguarón que viene mejorando el primer sector absoluto de este circuito de Sonoma. Vamos a ver en qué termina su vuelta. Momento del segundo sector que ya no se le acaba de dar también. Llegamos a la horquilla. Una frena fuerte también esta, donde podríamos llegar a ver algún adelantamiento. Y ahí está a punto de cruzar por línea de meta David Aguarón. Se coloca cuarto David. Por detrás de Carlos Guerra. De momento Roberto Gil que sigue liderando esta clasificación con ese 1.41.8. Vamos a ver quién le planta cara a Roberto. Realmente es un circuito bastante difícil de adelantar. Uh -huh. eh, poca zona de adelantamiento hay y lo cual lo dificulta mucho más el mismo nivel que tienen todos los pilotos o sea que que veremos intentos de adelantamiento pero a ver quién lo consuma ahí veíamos a chefo Durán que mejoraba se colocaba el décimo segundo ahora viene Carlos guerra en tiempo de pole en ese segundo parcial ahí está carlos guerra que se hace con la pole position 141 7 Pues bueno, pues sin palabras, claro que perdón. le da ya el primer lugar a esa para esa pole. Pues eh, Roberto Gil, que ha aguantado con uñas y dientes en esa primera posición, hasta que le ha arrebatado esa primera posición Carlos Guerra. Pero no está rodando muy lejos, podríamos tener ahí una batalla de tiempos ahí vemos a ricardo costa vigésimo sexto mejorando su tiempo de vuelta y de momento que no consigue esa mejora se roza contra el muro y atención roberto gil que viene el ataque estamos en el segundo sector a manos de roberto gil a ver, a ver si consigue mejorar ese tiempo de pole si le arrebata esa pole a carlos guerra roberto gil un piloto que ha ido creciendo y creciendo y mejorando día a día y hoy viene con muchas ganas por lo menos de estar en el podio Ya te digo, un piloto con constante progresión. Empezó eh, no hace mucho, creo que el año pasado, empezó a competir ya con nosotros. Y, y bueno, la verdad es que ha invertido un poco en volante, en, en pedales, está invirtiendo en, en PC y, y está viendo los resultados. Pues ahí está Roberto Gil a punto de terminar esa vuelta. Parece que ese segundo sector no le acababa de ir de todo bien vamos a ver cómo cruza pues sigue en esa segunda posición ha recortado bastante tiempo en el tercer sector pero el, el tiempo global que no le ha ido del todo bien sin embargo solamente 33 milésimas entre los dos pilotos eh? entre carlos guerra y roberto gil hay 33 milésimas de segundo Viene y también, otro de los pilotos que también mención honor honorífica. Este piloto también ha crecido mucho como piloto. Hemos visto en varias comunidades competir. Y, bueno, sí, y, y la verdad es que podemos considerarlo ya como piloto rápido y a tener en cuenta para el. para cualquier podio de cualquier carrera, eh bueno ojito con carlos guerra que acaba de marcar un sector 1 tremendamente rápido vamos a ver de lo que es capaz carlos me parece que ha dicho ya basta de tonterías ahora viene el tiempo serio uy pues ahí como que tenía un poco de, de pérdida de tracción vamos a ver ¿En qué resulta este... Este pequeño trayazo le ha pegado el coche? Bueno, ha perdido mucho tiempo, ¿eh? Ha perdido mucho tiempo en este segundo sector. Ya sospechábamos ese trayazo le traería problemas. Llegamos ya a la horquilla para encarar esta recta de metro. Uy. Problemas, ¿eh? Problemas para Carlos Guerra, venía mejorando un montón ese primer sector, pero estos dos sectores que no le han acabado de ir bien. Roberto Gil, que todavía no sale de boxes. No sé si va a marcar otra vuelta, ¿eh, Roberto? Uh, y ahí está Geto Getronas, que también ha mejorado un montón ese primer sector. Vamos a ver de qué es capaz en el segundo. Estamos a punto de cruzarlo. Uy, uh, pues viene mejorando también este segundo sector. Atención, porque se viene un uh, tercer candidato a esa pole position. Encaramos ya la recta de meta con Geto Getronas. Vamos a ver si es capaz de arrebatarle el puesto a Carlos Guerra. Cruza por línea de meta y se coloca el primero, Paul Position para Gueto de Tronas. Guau, wow, enhorabuena Gueto y. tiempo Los ah. dos primeros sectores en Se te ha cortado, perdona, Fran. Digo, los dos primeros sectores en morado. Sí, sí. Ahí tenemos a de Rubén Artiaga que viene también en uh, un buen tiempo. Uy, eh, se aparta. Ahí viene Chefo Durán también intentando hacer otra vuelta más rápida. Uy, se coloca cuarto Chefo Durán. Desbanca Alejandro Tomeno de esa cuarta posición. Y ahí está Jesli que viene mejorando nuevamente. Parece que este circuito se le atranca un poquito. Vamos a ver, encara ya la recta de meta. Uy, se coloca quinto Jesli. Ahora sí que tiene un buen tiempo de vuelta. Ya puede estar contento Jesli. Se aparta a un lado. También mucho intercambio de posiciones. Sí. y bastante, Y sí, si esto quiere decir que la casa de la clasificación está muy apretada con los 13 primeros en el mismo segundo. Y dirónis Faraos que es el décimo cuarto, el piloto griego que lo habíamos visto en el Campeonato de Resistencia y es por Racing Argentina. Sí, es un piloto que se acaba de registrar. Eh, se ha registrado hoy. Ha sido, era piloto reserva, pero bueno, como debido a las bajas que hay, han podido entrar los pilotos reservas. Uh -huh. Y ahí tenemos una novedad en pista. Pues ahí salen ya en pantalla las clasificaciones que toque Tronas por Position por delante de Carlos Guerra. Parecía que esto no iba a suceder uh, con tanta facilidad. Y bueno, que toque Tronas que se coloca primero, segundo Carlos Guerra, tercero Roberto Gil, cuarto Chefo Durán, quinto Jesli y sexto Alejandro Tomeno, séptimo Jorge Marín, octavo Paco Donés, noveno David Aguarón, décimo Marcelo Giordano. Y bueno, entramos bueno, ya en esta parte. sesión de warm-up. Perdona, Fran, eh, continúa tú si quieres y ah, va a comentar eso que sesión de warm up para que puedan refrescarse un poco los pilotos, seguramente lo estarán pasando bastante calor y sudando la gota gorda. Mm -hmm. Bueno pues eh, sesión de warm up ahí vemos eh, las instalaciones de sim Raceway en esa curva 1 Sí, me gustaría comentar también recordar que este próximo lunes empezamos campeonato nuevo campeonato eh, todos los lunes la handbag trophy con esos gt1 y bueno campeonato caracterizado por tener un premio bastante suculento un cambio secuencial handbag y ofrecido por modest games el cual se encarga de organizarlo y será un gran campeonato eh, no os quedéis sin plaza, apuntaros que este Te animo a ti también, Esteban. Pues sabes que que mientras hacemos los comentarios de carrera me voy a apuntar. Pues claro que sí, tío. La retransmite. Será retransmitido el campeonato por. Chema eh, de goma quemada eh, va a colaborar con nosotros. Y nada, estamos encantados. Y será un buen campeonato. Pues eh, campeonato con el Conixe CCGT. Sí, la verdad es que es un cochazo y miedo, no, pero re, un poco de respeto. Sí, a mí el Koenigsegg es un coche que me encanta, la verdad la última ronda en Northlife. La verdad es que estamos orgullosos de, de tener campeonatos muy diferentes. Los jueves también empieza mañana la Iron League, eh, organizada por Fran Navarrete. Y nada, eh, triple categoría, 80 minutos y diferentes formatos en todos nuestros campeonatos. Lo que intentamos ofrecer campeonatos todos los días, yo creo que... Hay bastante diversidad para para los pilotos. Pues así es, así es. Eh, campeonatos eh, muy variados en Race Room Spain, eh, los cuales, pues, eh, esta Fanny Cup que es uno de los campeonatos con más longevidad. Ya estamos por esa décima décima ocasión que se celebra. 10 campeonatos de la Fanny Cup. décima edición ya como bien dice esteban y, y nada y lo cual quiere decir que es un campeonato con solera como bien dice enrique muñoz uh -huh. de Fan Racers team y, y nada un saludo desde aquí a, a nuestro amigo enrique un saludo a enrique un saludo a toda la organización de Race Room Spain que hace todo esto posible, la verdad, que sin eh, todos eh, vosotros pues eh, no podríamos eh, hacer esto posible y también eh, gracias a los pilotos, porque los pilotos también forman parte y tampoco sin ellos y sin la audiencia, esto no sería posible. Bueno, pues estamos a puntito, a puntito Están los coches ya poniéndose en parrilla Todos quedan unos pocas. Ahí está Los eh, semáforos que se ponen en rojo ya Para 20 minutos de carrera De la primera a las dos carreras Ahí estamos Se apagan los semáforos Y vamos a ver quién eh, se hace con esa primera posición Madre mía, sale como un obús gueto de se aprovecha Esa posición Esa pole position. Posición privilegiada, entramos en esa curva 2 y de momento no, sin mucho incidente. No es muy peligrosa de gestionar esa, eh, esa curva y cualquier curva de este trazado eh, en la primera vuelta. La primera curva es eh, curva embudo, bueno, la, la segunda más bien, porque la primera es la de izquierdas. Y luego entramos a la de derechas con, uh, con ese embudo de coches. Uy, atención ahí. Gueto Getronas batallando la posición con Carlos Guerra. Carlos Guerra, que se ha colocado en la primera posición. Bueno, pues veremos Vamos a ver si a Carlos Guerra ya lo hemos visto ganar carreras en Nato, A ver si Gueto es capaz de mantenerle el tipo. De momento parece que Carlos quiere tener más ritmo que él y ha abierto un pequeño hueco ahí, un pequeño hueco de casi sí de medio segundo ya y se está alejando de una manera pues eh, digámoslo así que parece un ogus y muy reñida también esa tercera posición ahí vemos un grupo segundo grupo bastante voluminoso de pilotos y, y disputándose es el entrar en el podio de esta carrera así es estamos ya cruzando por línea meta para completar la primera vuelta vuelta pues que dura algo menos de dos minutos pues mucha carrera por delante todavía cuando entramos en estas curvas delicadas del circuito en, con cambios de rasante en realidad yo considero que todo el circuito es delicado en sí pero hay algunas curvas que te traen dolores de cabeza sí, al más mínimo despiste te vas al chinor. Lujito con Alejandro tomero que está por detrás de Yerli intentando batallar esa posición. También por delante vemos a varios pilotos que están luchando por posiciones. En la parte trasera también vemos una bonita batalla. Entonces, ¡Madre mía! Aquí hay, aquí hay para dar y tomar, señores y señoras, porque aquí veíamos casi paralelos eh, triples. Con Carlos Bello Galero, con Rob, con Jorge Hernández, con Pedro J. Plaza. Y aquí veo que es un, un, un tocayo mío, algo, Steve. García Edorta batallando con Francisco Fimia, se coloca por el interior García. Y le adelanta, ahí está. La maniobra por la 25, bueno, por la quinta posición, perdón. Ahora Francisco que se la piensa devolver, de momento se queda detrás. Sí, el piloto Steve es Alexander Pogoti, eh, el piloto conocido de Balas Gracintín, mm. eh, como asociado a RRS también, a Room Space. Y, y bueno, nada, eh, piloto muy rápido mm. y yo se muy bien. Pero no, no que la pista. ojito aquí que se están dando de vamos están peleando a hostia limpia los pilotos que vemos ahí en paralelo muchos vemos a marcelo Giordano en paralelo bueno lo veíamos en paralelo con eh, patrick rueda creo no con rubén artía no sé ahora ahora mismo ya le perdió la pista perdonad pero estábamos viendo aquí un duelo de paraderos. De hecho, hay otro por detrás en esa décimo primera y décimo segunda posición. ¡Wow! El grupo va ahí, ¿eh? Están batallando con el cuchillo entre los dientes estos pilotos. Por detrás, sí, detrás no vemos más tener... ahí. Cuidado con el Chapa Chapa que está limitado a 30 incidentes en toda la carrera uh -huh. y se van acumulando y al final te puede banear el server. Ojito a Patrick Rueda que se colocaba por dentro de Marcelo Giordano. Décima posición para Patrick. Marcelo que busca pelearle la posición. Vemos a Jorge Marín. Jorge Marín, perdón, eh, también. Luchando por posición ahí. ¡Oh, madre mía! Cómo se ha colocado por dentro. A la salida, a la curva. Y adelantaba a Paco Donés por esa séptima posición. Bueno, disputadísima en estos eh, primeros compases de carrera. Vemos también a Adida Guarón que se quiere colocar en paralelo con... Eh, Paco Donés, ahora no consigue se abre en esa curva parabólica. El piloto Paco Donés también se ha registrado recientemente entraba como reserva y ha podido participar hoy. Espero, esperemos que lo disfrute y pueda disputar más carreras en todo el campeonato. Verdad, Paco Dones porque no lleva acento o pues no lleva tilde. Bueno, ojito, ojito, ojito. Madre mía, es que me voy a quedar sin voz, lo juro. Que me voy a quedar sin voz aquí, porque es que las batallas que no ceden. Tenemos a Patrick Rueda pegadísimo a David Aguarón. Decía que se salía, pero ha conseguido mantener el tipo por el exterior ahora. Patrick Rueda le adelanta Dionisis Faraos. El, el piloto griego bueno qué, qué gran batalla nos están proporcionando aquí en mitad de, de parrilla eh, la verdad es que es espectacular el, el chapa chapa que ha habido y, y bueno la batalla es eh, bueno a mí me está recordando mucho a una carrera de turismos en los años 2000. Uy, atención a Alejandro Tomeno que está en batalla con Jess Lee. Ahí están en paralelo, entrando a esas eh, curvas de, de perdón, de derechas. Dos curvas que se trazan como una, prácticamente como si se tratase de una horquilla a 180 grados. Y Alejandro Tomeno que consigue esa quinta posición se va alejando de Jesli. Por momentos, nos vamos a enfocar otra vez a Patrick Rueda, a Rubén Artiaga. Adiós y faraos porque estos estos tres chicos nos están ofreciendo una gran batalla. Sí, aquí hay un grupo muy volado y y ellos están disfrutando de lo lindo, vamos. De momento vemos un montón de coches agrupados ahí en esas posiciones. Vemos que hay una pequeña hilera de de coches ahí. Y pues se van adelantando ahí poquito a poco. Van batallando, van dando espectáculo. Y qué bonito espectáculo. no tengo aquí lo, la clasificación general del campeonato, a ver cómo va. Eh, Carlos Guerra de momento eh, liderando esa clasificación, el piloto los con 93 puntos creo que son sí eh, jorge marín david aguarón con 74 los dos segunda y tercera posición y bueno y ya cuarta posición para alejandro también y quinta posición chefa durán madre mía que paralelo nos están ofreciendo david aguarón y pablo y paco dones perdón o me vais a disculpar porque normalmente me suele pasar que, que leo mal y hablo peor. Yo, yo creo que es Paco Pacodones, Paco Dones, sí, sí. Ahí está Roberto Gil batallando por esa tercera posición con Chefo Durán. Roberto con ganas de podio, ya lo comentábamos en esta clasificación. Había hecho un tiempazo que estaba a la altura de Carlos Guerra. Y de Greto que tronas. Me pues ha faltado alguna milésima que otra, pero un eh, trabajazo el de este piloto de Fan Racer Steam. Al que felicitamos y le mandamos un abrazo desde aquí. Y seguramente nos vea en diferido. con Marcelo Giordano también que está otra vez en paralelo con Dionisis Faraos. Le acaba de adelantar Marcelo por esa décima posición. Vuelve al top ten Marcelo Giordano. Bueno pues tenemos 27 pilotos en pista ahora mismo y, y dos pilotos al borde de esos 30 incidentes como son José Valencia y Tassik. Oh, piloto que es muy rápido pero muy rápido al límite y, y tiene que procurar respetar un poco más esos límites así es, es importante que el coche aguante de una pieza a veces los incidentes que no son cosa de, del piloto en sí pero, pero bueno cuando acumulas tantos incidentes al final te lo tienes que hacer mirar, ¿no? Sí, la verdad es que se puede crear mucho debate sobre ese tema, pero uh. esta zónica para evitar a 30 incidentes y creo que está yendo bien. Hablando de chapa en chapa, veíamos a Marcelo Giordano envuelto con Dionisis Faraos, con Paco Dones, con.. Con Patrick Rueda y Rubén Artiaga todos ellos están dándose de lo lindo. Uy, atención ahí porque vemos a Patrick Rueda que está con problemas, había perdido el control del coche, le habían quizás proporcionado algún toque que le había hecho perder el balance del coche y lo ha dejado pues eh, la verdad opciones de esa lucha tan bonita que estábamos viendo bueno y ahí sigue esa chapa chapa ahí sigue chapa chaca chapa chapa con dionisis con el paco con marcelo estos tres que siguen a su ritmo y estos tres también por detrás, Rubén Artiaga, Raúl Racoyote y Modes Games, que también forman un grupo de tres coches, todos juntitos y muy cerca. Y sí, bonitas bueno, dos grupos de tres coches y yo creo que están disfrutando, pero al máximo, vamos su parte ahí vemos a Jorge Hernández persiguiendo a Diego Troitas por detrás se eh, veíamos a David Díaz, Francisco Finia eh, y a Rock Rock. Eh. A Francisco Finia el piloto de Plus Ultra y ahí lo vemos eh, disfrutando de la carrera y batallando en esas posiciones intermedias. Uy, otro toque le daba Rubén Arteaga, Marcelo Giordano. Atención aquí a los incidentes porque se podría complicar mucho la cosa de cara a estos instantes finales de carrera. Sí, tienen que respetarse y aprender a, a disfrutar, respetarnos entre de los pilotos. Yo creo que eso no se está viendo nada raro de momento. Aparecen Chapa Chapa, avances de carrera uh -huh. y esperemos que no llegue a esos 30 incidentes. Bueno, pues la lucha entre estos uh, pilotos que están buscando esa décima posición que está el rojo vivo. Llevamos prácticamente toda la carrera viéndolos ahí batallando y Jorge Marín también batallando con Jerry, yes, Atención porque se están acercando, alejando Tomeno. Ojito, no tenga problemas, Alejandro. Quizás con gomas, quizás con, vete a saber. Y recordar que tanto el combustible como los neumáticos están al por dos, el doble de de y de consumo. Y quizás en estos últimos minutos de carrera sufra deterioro aunque yo creo que donde más va a sufrir los pilotos será en, en la segunda manga de 30 minutos y también un reto para los, para cada piloto el no llegar a esos 30 incidentes bueno pues eh, ahí estamos con eh, jorge marín de momento persiguiendo muy de cerca a Jesli y Roberto Gil que se había colocado en la tercera posición no nos habíamos eh, ni enterado qué gran actuación la de Roberto que está acercándose a Geto Getronas y le quiere luchar esa segunda posición Pues tres minutos y medio para que termine esta carrera. Sospechamos que la carrera pueda durar entre dos y tres vueltas contando con la de ahora. Bueno, un saludo para los chavales que nos escriben por el chat de YouTube. Tenemos ahí a Paula Almeida, eh, Joseph Ramón. Badulaque de Pi y Jesús Huerta. Jesús Huerta dando ánimos a sus compañeros de Fan Racing Team. Y acordaros que eh, tiene un canal bastante chulo en YouTube. Eh, pasaros por ahí. Y se llama tal cual Badulaque de Pi. Y nada, disfrutarlo Nos pasaremos, nos pasaremos. a Atención, Carlos Bellocalero, calero que acaba de tener un accidente bastante aparatoso. El coche bastante dañado, por lo menos estéticamente, pues va rodando bastante lento. tiene Debe tener problemas, sí, señor. Y bueno, se le acercan todo el grupo de coches ahí. o oh, Atención a Jesli que está batallando con Jorge Marín para recuperar esa posición. Uy, se quería meter por dentro. ¡Navida, guarón! Ya saben. Perdona. La es que estamos Nada, nada. Estamos disfrutando de un carrerón. Creo que eh, es un combo espectacular. Le, le viene muy bien a estos BMW Serie 2 eh, este. esta variante de Sonoma. Y. Y nada, y.. Y ansioso porque empiece la segunda carrera que también va a estar tremenda. Pues uh, los pilotos ya que saben que son los últimos instantes, las últimas vueltas y están ansiosos por uh, por hacerse con alguna posición. Ahí vemos a Carlos Guerra en imagen. de tronas a tres segundos, casi cuatro y por detrás Roberto Gil que le está buscando las cosquillas le quiere intentar ese adelantamiento y le queda una vuelta para hacerlo pues mira pues van a hacer doblete en el podio los pilotos de Racing Team de CPT tanto Gueto como, como Roberto van a obtener ahí ese podio muy valioso Así es, ahí está Roberto Gil intentando por todas poner bajo presión a su compañero de equipo. Le va mostrando el coche. Aquí no hay órdenes de equipo ni nada. Aquí hay pura lucha y atención porque se abre por ahí Ghetto de ¡Uy! Se iba Césped y Ghetto ¡Oh! roberto gil que se coloca en esa segunda posición impresionante ¿eh? cómo ha recuperado posiciones roberto y cómo finalmente se colocaba en esa segunda posición madre mía la actuación digna de mención de roberto gil Bueno, vamos a ver ya a carlos guerra está acercándose ya al último tramo de circuito y parece que roberto gil efectivamente ha consolidado esa segunda posición y victoria para carlos guerra segundo roberto gil tercero de Coletronas. Cuarto, Chefo Durán. Quinto, Alejandro Tomeno. Sexto, Jorge Marín. Séptimo, Vida Guarón. Octavo, Jesli. Noveno, Dionisis Faraos. Décimo, Marcelo Giordano, que está cruz, cruzando por línea de meta justo en estos instantes. Bueno, pues eso serán los diez primeros pilotos que eh, se inviertan las posiciones y la salida de la segunda carrera eh, tendrán esas posiciones invertidas. Va a, estar, va a estar muy divertido, la verdad. Bueno, bueno, Marcelo saliendo desde a Apple Position. Y un Dionisis Faraos que también saldrá de esa segunda posición. Estos dos pilotos también. Habrá que tenerlos muy en cuenta. Y habrá que vigilarlos muy de cerca. No le vayan a plantar cara a los pilotos de delante. Porque recordemos que hasta. Creo que hasta el decimotercero. Estaban rodando todos en el mismo segundo en esa sesión de clasificación. Sí, máxima igualdad en, en, en quali y en la primera carrera. ¿eh? Bueno, vamos a ver de qué es capaz Carlos Guerra en esta segunda carrera, si consigue hacerse con más ritmo que sus rivales como han, han hecho en esta primera de las carreras de hoy recordemos eh, nos queda una carrera más de 30 minutos así que no os vayáis porque todavía queda mucha acción de la buena ahí nos salen las clasificaciones en finales de esta primera carrera en imagen con Carlos Guerra en la primera posición, Roberto Gil, segundo, tercero, Gueto de Tronas, cuarto, Chefo Durán, quinto, Alejandro Tomeno, sexto, Jorge Marín, séptimo, David Aguarón, octavo, Jesli, noveno, Dionsis para Oz, décimo, Marcelo Giordano. Nos vamos a esa segunda sesión de warm-up y enseguida la segunda carrera aquí en Race Room Spain. No nos vamos a publicidad, no, solo mi, me tomo descansos de voz. <risas> bueno, hablando de publicidad, eh, recordaros que el lunes empezamos la Hambug Trophy con ese premio tan tan guapo, ese cambio secuencial eh, que nos ofrece Modest Game. Y nada, eh, apuntaros, ya sabéis que la inscripción está en la web de RRS, Raytoon Spain. Y hacéis el registro aquí en el Discord leyendo las reglas y, y nada, participar y a ver si os toca ese ese gran premio. tiros a pilotos tan reconocidos como Esteban Maurel. Maurel, perdón. No pasa nada. Ya estoy acostumbrado a que me llamen de todos modos, así que. Dentro de lo que cabe. Ah, yo creo que será un, un gran campeonato todos los lunes ahí retransmitiéndolo Chema de goma quemada. Eh, le pone muchísima emoción a las carreras. Y, y nada, a, a la pantalla para disfrutar como espectador. Así es: carreras de la Jamba, carreras de la Cup. Tenemos carreras de todo tipo. Recordemos pues que aquí estamos abiertos a cualquier inscripción, a todo el mundo, a chicos, a chicas, a jóvenes, a <ríe> adultos, a todo tipo de persona que quiera introducirse al mundo de la competición... Nosotros estamos aquí para organizar las carreras para retransmitirlas y como no, pues para sancionarlas. como bien dices, eh, tenemos de pilotos de todas las edades, de eh, todos niveles que no tiene mucha experiencia, lo único que pedimos es limpieza en pista. Y, y bueno, de todos los sexos también ha, han pasado por aquí algunas chicas. Eh, normalmente es un deporte masculino, pero bueno. Pero es bueno compartirlo con, con el sexo opuesto. Bueno, más bien es la afición más masculina, pero aquí estamos abiertos a todo tipo de géneros, a todo rango de edades y estaremos encantados de acogeros aquí. Bueno, y nos espera ya una carrerita de la segunda manga, la segunda carrera de 30 minutos, en la cual esos últimos 10 minutos va a ser delicado a ver cómo llegan los pilotos eh, de gomas y, y de combustible, y veremos a ver. Los no, no, pilotos que están apurando esos últimos momentos para hacer. Eh, esa configuración de neumáticos y de combustible. Ahí tenemos el semáforo en rojo ya. Y ahí empieza la carrera. Marcelo Giordano que se hace con ese pequeño espacio en esa primera posición. Vamos a ver el paso por esa curva 2. llegamos a la chicane <ríe> con cambios de rasante tenemos esa subida luego esa bajada los eh, coches que van eh, saliendo de esta curva crítica del trazado bueno tremendo el desnivel que hay en este circuito Fíjate, la parabólica, lo, lo grande, bueno, lo alta que es de, de principio a, a fin, el cambio de, de elevación que hay ahí, también cambio de elevación en esta recta de dráster al final, en esta curva de derechas o dos curvas, curvas si lo preferís. Y la verdad es que es un circuito que, eh, aparte de otras características que tiene, se caracteriza también mucho por esos desniveles que tiene. ¿no? Que... A veces estamos subiendo algún monte, bajándolo, no sé. Bueno, pues eh, vamos a echarle ya un vistazo a cómo están las cosas, porque hay cambio en el liderato con Jesli en la primera posición. Segundo, Marcelo Giordano. Vamos a cruzar enseguida por línea de meta. Ahí tenemos a Jesly cruzando en la pole position, en esa primera posición. Segundo es Marcelo Giordano. Tercero Alejandro Tomeno. Cuarto David Aguarón. Quinto Dionisis Falaos. Sexto está Jorge Marín. Séptimo está Carlos Guerra. Octavo Roberto Gil. Noveno Chefo Durán. Décimo Gueto de Tronas. Bueno, pues ahí los 10 primeros clasificados. Manteniendo esas posiciones, bueno, algún intercambio de posición ha habido uh -huh. y de momento salida bastante limpia en las dos, en las dos carreras. ¿eh? Así es, estamos con Carlos Guerra, quien está batallando por esa sexta posición con Jorge Marín, por detrás Roberto Gil que intenta hacerse también con esa remontada y no perder mucha comba con Carlos. y Carlos va, va a intentar hacer lo mismo de las dos primeras rondas, eh, salir décimo y, y conseguir adelantar a todos, a todos los pilotos, a esos diez primeros pilotos que tiene delante uh -huh. y hacer la gran remontada como nos tiene acostumbrado Bueno, madre mía, Dionisis Paraos que está ya buscando esa cuarta posición, intentando adelantar a Dios, a David Agualón y Alejandro Tomeno también que se está luchando con Marcelo Giardano esa segunda posición Es muy emocionante esta primera esta salida esta primera vuelta ya que no sabemos lo que va a pasar en esas primeras 10 posiciones con parrilla invertida que siempre se recupera alguna posición se remonta se, se pierde alguna. Y ahí estaremos viendo. Estamos viendo una inmensa batalla aquí por esa tercera posición con Alejandro Tomero, con Dionisis, con David, con Jorge Marín, con Carlos Guerra que está ya rodando el séptimo. Están todos compactados en ese grupo. Roberto Gil también, Dieto Getronas y Chefo Durán. Está ahí todos eh, rodando en diferencias de menos de un segundo entre ellos. Espectacular esas imágenes también que nos ofrecen algunos pilotos ahí a dos, a dos ruedas. Sí, eh, sí. Eh, debido a, a lo alto que son los pianos aquí. Bueno, y, a, y acabas de, de ver de lo Chile. que acabo de ver yo. Porque no sé si lo has visto, pero Carlos Guerra acaba de adelantar a dos pilotos a la vez. Ahí vemos cómo se colocaba por dentro. Remontada particular. Ahí lo veíamos cómo se colocaba por dentro y los adelantaba a los dos a la vez. Bueno, impresionante. Bueno, una que me acabas de dar. Eh, la repetición no, no sabía que la tenías currada. <risa> y, y bueno, nada, otra retransmisión más con... Con repetición en Raid Room, en eh, pocas comunidades lo tiene eh, Fran Navarrete lo, lo consiguió hacer eh, eh, only. Y nada, y aquí aquí está el joven paraguas Esteban imitándolo. Pues sí, sí, bueno, de hecho yo sabía hacer repeticiones con Streamlabs, pero no sabía hacer con OBS. Así que al final me he acabado decidiendo por pasarme a Streamlabs y hacer las repeticiones aquí. Pues sí, muy guapa con la, con la overlay y todo. Uy, atención, ese toquecito que tenían Rob Rob y Francisco Fimia. Ligero chapa chapa, nada de qué preocuparse. Ahí está Carlos calero también intentando el interior. Ahí está, donde ha adelantado Carlos Guerra a esos dos pilotos a la vez bueno pues tremenda batalla la que estamos viendo ahí mm. en la parte de Arabia de todo y mucho intercambio de posiciones, es ¿eh? que es verdad que Carlos ha adelantado a dos coches de golpe, pero yo creo que está en su particular remontada. voy mm. queda mucho y seguramente llegará a primeras posiciones. Bueno, si me permites, vamos a poner otra vez la repetición de esa acción, porque es que realmente tiene mucho mérito. Ahí lo veíamos como buscaba ahí el hueco, buscaba el sitio, o se ha colocado por dentro. Los dos coches que iban por fuera, pues eh, que habrán flipado los dos. Qué gran maniobra la de Carlos Guerra. Tremenda. Mostrábamos esa repetición para bueno, de destacar de nuevo ese, ese magnífico adelantamiento porque ese merece ser visto no una, sino varias veces. Y ahí está Dionisis Faraos que está en lucha con Alejandro Tomeno por la tercera posición. Alejandro cerrando muy bien las puertas. Madre mía, estoy sudando hasta yo, ¿sabes? De, de verlos, tío. <laughs> bueno, si hay, la verdad es que si te fijas hay una de batallas abiertas aquí. Que da miedo. Vemos a todos los coches ahí, todos juntitos. Vemos a varios coches que están muy, muy cerca. Mucho chapa-chapa. Y atención, porque Dionisis le está buscando las cosquillas Alejandro Tomeno. Como sea. Y todavía queda prácticamente más de dos tercios de carrera. Casi dos tercios quedan 21 minutos y bueno, las bueno, imágenes yo... de este circuito son espectaculares. y yo, yo creo que, que sí que es verdad que estamos viendo algún adelantamiento, pero yo, yo personalmente creo que se lo están tomando un poco con más calma a los pilotos debido a, a ese desgaste de gomas picadas 2, ¿no? Sí. Y y debido también a esos 30 incidentes que en 30 minutos fácil, fácil llegar a los 20 incidentes con algunos tracks, algún toquecito y hay que tener cuidado. Bueno, disculpamos ese pequeño problema de latencia, hemos tenido hace un breve instante cosas del directo, a veces pues uh, puede ser que, que falle y tengamos algo de latencia y vemos aquí una bonita batalla entre Steve, el piloto de Bar Racing Team, bueno, del, de esa comunidad, Francisco Fimia, Raúl Racoyote también viene por detrás, impresionante, ¿eh? el paso de los pilotos por estas curvas, Ahora pues que hemos cambiado un poco de, de aire, hemos puesto esa cámara dinámica para que la gente no se canse de ver vuelta tras vuelta las mismas cámaras. Sí, tiene un poco más de movimiento esta cámara y, y bueno, y ayuda un poco más a, a seguir las batallas. Ahí teníamos a Francisco, que está luchando por uh, las posiciones de, de mitad de Tenemos por aquí a Marcelo Giordano que está luchando con Jerry Atención, porque aquí se viene una gorda. Y sí, Jerry va a intentar eh, adelantarlo y vamos a ver si Marcelo es capaz de, de aguantar esos ataques. Al revés, al revés. Marcelo está el segundo. Sí, sí. Eso es, eso. Perdón, pero <laughs> Atención, Alejandro Tomero que se busca colocar en paralelo de Marcelo Giordano. Lo va a conseguir. Uy, vaya lagazo que nos ha pegado Jessy. Oh. Pues fuera de carrera el que lideraba la prueba lo vemos eh, caernos eh, caerse al inframundo una lástima por él una pena por la conexión que tendrá pero pero bueno eh, las final son cosas que pasan en juego online y, y nada bueno. que las caídas en el inframundo que serían prácticamente como una como una avería al motor de, de un coche normal. Aquí también pues tenemos esos problemas técnicos y, y nada lamentamos ese, esa retirada forzosa por parte de Jerry que estaba haciendo un carrerón, estaba liderando con eh, puño de hierro. Sí, y normalmente cuando pasa esto. Yo creo que es algún algún pico de bastante alto que supera esos 500. O, eh, lo tenemos limitado, no lo tenemos puesto al máximo, que son 500 milisegundos. Sí. Y si lo supera ese pico de, de, de la conexión, tiene su conexión algún problema temporal o momentáneo, pues nada, pues al final lo, lo expulsa el propio servidor. Pues sí, una lástima. Cuando tenemos ahí una batalla por esas eh, primeras posiciones que cada vez está poniéndose más caliente. Uy, vemos a Marcelo Giordano salirse a la escapatoria de grava. Recordemos que los neumáticos sucios podían suponer problemas en el, en el agarre del coche, en la tracción. Y Carlos Guerra que se ha colocado segundo. ha aprovechado ese mínimo error que ha tenido para hacerlo, sí que es verdad que aquí en cuanto te descuidas te pasan dos o tres coches y, y Carlos ya en su remontada que nos tiene acostumbrado en cada segunda manga ya ha llegado a esa segunda posición pues eh, Carlos Guerra imparable que, que bueno lo que tú decías, que te pueden pasar muchos coches cuando no cometes un mínimo error pero es que más te va a pasar si es Carlos Guerra bueno de momento Alejandro Tomeno liderando la prueba por uh, más de un segundo sobre Carlos Guerra pero Carlos Guerra sospechamos que se lo va a recortar cuando estamos ya llegando a la mitad de carrera ya y dentro de unos minutitos empezaremos a ver cómo ese desgaste de gomas empiece a afectar a la conducción de estos coches y podamos presenciar más errores de conducción. <tose> también recordar que nos encontramos otra vez a estos dos grandes pilotos, Carlos Mera y Alejandro Tomeno, encontrarse en pista. Y vamos a ver qué nos depara estos dos grandes pilotos que en la última vez se lo llevó eh, la carrera, creo que fue, Alejandro Domeno pudo, pudo aguantarle a Carlos Guerra, Así ¿no? Es. al final se salió al, al final adelantó Carlos Guerra, ganó la carrera Carlos sí. Guerra, pero traía un incidente, un slow down creo que no, que no lo había cumplido y, y sí, bueno, sí, se y llevó una penalización tuvo... de 30 segundos. Que lo sí, dejó sí. muy abajo en la tabla de clasificación, finalmente. Sí, pues nueva batalla de estos dos pilotos. Ojito a Dionisis Farraos, que le quiere plantar cara a Carlos Guerra. Los dos pilotos que llevan esa misma decoración. Y parecía que no, pero Dionisis, que, que bueno, ya lo había visto conducir en, eh, como comentaba, en esa comunidad de Sport Racing Argentina. Ya sabía que era un piloto rápido. Pero la verdad es que es sorprendente la actuación que está haciendo con este coche, muy distinto al que conduce en el, en el otro campeonato. Sí, hay pilotos rápidos en pista. Eh, y eh, Alessandro Botti también piloto muy rápido, pero, pero bueno, eh, yo creo que, no, que viene Uy. un poco entreno. Veíamos ahí un coche accidentado, no sé de quién se trataba. Así si puedo enfocarlo. Oh, me va a costar, ¿eh? me va a costar encontrarlo. Lo veíamos contra esa pared de neumáticos. Una lástima por él. Uy, atención también. Perdona. a decir de hacer un repaso a la parrilla, piloto por piloto, pero pero que no nos da descanso la pantalla, ¿no? No nos dan descanso, pero de todas maneras la haremos. Así que vamos a, vamos allá. Alejandro, todo menos que ruegan en esa primera posición, alejándose de Carlos Guerra. Lo teníamos a segundo y medio. Ahora, bueno, ahora se acerca un poquito, un poquito Carlos, pero está variando esa esa distancia nos piden repetición pero no podemos hacer repetición de algo que no hayamos visto es, eh, una de las desventajas que tenemos el sistema de repeticiones que bueno es eh, limitado digamos no bueno volvamos volvamos, volvamos al ritmo porque si no no, no acabamos Alejandro, Tomero, como decíamos primera posición ahí está segundo carlos guerra eh, por momentos está más cerca, por momentos más lejos de esa primera posición. Tercero Dionisis Faraos. Cuarto estaría Jorge Marín. La quinta posición que de momento tiene David Aguarón. La sexta para Geto Getronas. Séptima posición Chefo Durán. Octava posición Roberto Gil. Eh, no conseguía remontar eh, o conseguía remontar escasamente dos posiciones no más, más bien una mejor dicho patrick rueda que rueda en la novena posición la décima para steve la décima primera posición para jorge hernández décimo segundo raúl racoyote décimo tercera posición rob rob décimo cuarto david díaz décimo quinto diego troitas están estos dos también en batalla decimos sexta posición para Pedro J. Plaza, décimo séptima para Francisco Fimia, décimo octava Sergian Tasik y décimo novena Ricardo Costa. Bueno, pues ahí tenemos a los pilotos en pista y nada, de momento... Breve, breve y rápido repaso a todos los pilotos para que tengan... Eh, para que puedan ser nombrados en las retransmisiones y puedan verse y, y volver a las batallas, nos cuenta que Jesús Huerta, gran amigo de la comunidad. Que iba sexto Roberto Gil, pero parece que ha tenido problemas en, en, una, en la última curva. Y se ha visto relegado un par de posiciones. Una lástima. Bueno, vamos a enfocar a Diego Troitas que estoy viendo aquí en rojo. Un saludo para Fran Navarrete también que nos escribe por aquí por el chat. ya Marcelo Giordano que también eh, parece le han eh, echado de pista o algo, ha pasado. Ha pasado algo. Tenido problemas y nos escriben por el chat de YouTube también. Un saludo a todos. Vamos eh, viendo un poco las eh, batallitas. Eh, Perdón, que ha habido algún craseo en el Room porque creo que ha echado a varios pilotos. ¿eh? Podría ser, podría ser, porque estamos viendo como bueno, Ricardo Costa también acaba de, de caerse. Sí, vemos varios pilotos con problemas Quizás también por incidentes o por cualquier cosa O sea, algunos les haya echado y solo tenemos 18 en pista de los eh, ¿Cuántos habían empezado la carrera? Habían que varios, eh Bueno, pues nada, pues pedir disculpas a todos los que se hayan caído. Eh, eh, revisaremos nosotros también el server, pero bueno, al final son problemas ajenos y, y esperemos que vaya bien a la, a la siguiente. Comenta el señor Bauer que me hará responsable si le expulsa el bot de Twitch. nada no, no publiques enlaces que si no se pone se pone rabioso <risa> un saludo para andrés bauer eh, nuestro investigador privado particular <risa> <risa> Nos vamos con Carlos Guerra que está acercándose a Alejandro Tomeno. Uy, y ya, se acaba no de. No se me acaba de congelar la imagen en uh, Race Room. A ver si me va a llegar a mí también. Sí, eh, parece que es de la retransmisión. A ver si ¿sí se ha congelado. Sí, sí, eh, se, ha, se ha congelado Race Room. ¿eh? Está dando vamos a ver lo que pasa. Vaya faena. Vaya faena, sí señor. Quedaban siete minutos para que terminara la, car terminara la carrera. Y se nos ha ido esto un poco al garete. ¿eh? Sí, yo creo que no sé si será el cero el que está dando problemas o Ray Run. Pero bueno, normalmente pasado la mitad de la carrera ya si pasa, eh, tenemos el protocolo de que si pasa... Si hay algún problema, se da por finalizada. Normalmente, cuando es antes de la, de la mitad de la carrera, pues se reinicia la carrera. Mm. Comenta Marcelo Jordano que podría de... ser por los eh, controladores de Nvidia. Pues eh, fácilmente podría ser porque yo tengo una tarjeta gráfica Nvidia. son torpetas. Voy a echar un vistazo al server a ver si está operativo. Sí. A mí de momento se me ha congelado Race Room, no puedo hacer nada, no puedo acceder a él. Bueno, entonces tiene más pinta de Race Room que del server. Voy a ver qué pasa. Momento, voy a mutear el, el audio de, de Room, Si es que me deja también. Y si no, me voy al administrador de tareas y cierro Rayzone desde aquí. Mira, listo. Está dando problemas Rayzone. Había quedado congelado. Vamos a ver si conseguimos establecer conexión nuevamente con el servidor, pero. Bueno, pues el server sí está funcionando, quedan cuatro minutos de carrera aún uh -huh. y y de momento creo que siguen en pista. Vale, pues eh, enseguida intentamos esa reconexión con eh, la carrera. A ver qué sí, tiene... yo creo que te ha echado a ti también. Igual que a veces han caído algún piloto te ha echado a ti también. Lo que pasa es que cuando, cuando retransmites no te suele echar con tanta facilidad. Sí, pero... Claro, sí. Que bueno, quizás eh, algún problema raro de, de latencia podríamos haber tenido. Pero... Bueno, enseguida nos conectamos a la carrera. Lamentamos estos problemas técnicos, cosas del directo, como dirían muchos. Pues, eh... Bueno, yo estoy ansioso por saber qué pasa con Carlos Guerra y Alejandro Tomeno, sí. que estaban ya próximos a encontrarse y, y a ver quién se lleva el gato al agua. Estoy viendo, bueno, me parece que, que no es así, pero me sale sesión de práctica extraño, no sé, igual ahora retoma con conexión con el servidor y, y se vuelve a enfocar la carrera. rogamos paciencia... Ver, eh, reinicia no sé. Mm, Pero, yo lo tengo aquí que me sale todavía que quedan tres minutos. Sí, sí, esperate un, un momentito a ver si se restablece bien todo. Y si no, pues volvemos a, a intentarlo. De todas formas, quedan dos minutos. Si quieres, nos vamos pasando ya al canal de entrevista y, y que nos cuenten los pilotos lo que cómo lo han vivido y, y algún piloto que se haya, haya sido expulsado, que nos cuente su experiencia también. Ahora, ahora iremos, intentamos una, ultima, una última conexión a ver si podemos eh, eh, ver lo que está sucediendo. Actualiza la lista de servidores. Sí, bueno. Vale. Sí, pues, ya no bueno. La vamos a poder actualizar, me parece. Sí, bueno, lo que está claro que... Que rey está dando problemas eh, no suele pasar mucho pero hay algunas veces que sí y, y nada bueno hacemos lo que podemos desde aquí eh, eh, rogamos disculpar la, la problemática que nos está dando los problemas técnicos ahí nos sale por fin tenemos imágenes de la carrera por fin ¿Pero? recuperamos la conexión y Carlos Guerra que sigue en la segunda posición. Uy, uy, están en batalla Carlos Guerra con Alejandro Tomeno. Jue llegamos a justos a tiempo. Y atención porque entramos en la última vuelta de carrera. La batalla que se repite de la carrera anterior. Atención porque Carlos Guerra lo tiene con muchas ganas ahí. Tiene muchas ganas de esa victoria sobre Alejandro Tomeno. Y se cola por dentro. Uy, uy, uy, uy. Madre mía. Qué maniobra tan arriesgada. Que le sale bien, no obstante, a Carlos Guerra. Que ha colado el coche ahí de, de maravilla. Y atención, porque Alejandro Tomé no le quiere batallar. Estamos ya entrando a las últimas eh, curvas de este circuito. el cronómetro que ya está a cero esa cuenta regresiva de 30 minutos que nos ha dado mucho de lo que hablar 15 pilotos que van a poder terminar esta carrera algunos que habrá echado junto a mí del servidor ahí nos viene haciendo luces carlos guerra y ahí está cruzando por línea de meta victoria para carlos guerra en la segunda de las dos carreras Dos victorias seguidas para el Alejandro Tomeno, que se queda en la segunda posición. Tercero, Jorge Marín. Bueno, enhorabuena para Carlos Guerra, que la verdad es que está intratable en esta FAN Cup. Se le da como anillo al dedo del BMW este Serie 2. Y, y nada, otra carrera más para él. Bueno, pues el campeonato que se pone muy, muy a favor para. Carlos Guerra. Veremos a ver eh, cómo terminan las puntuaciones tras esta ronda. Alejandro Tomeno, pues eh, que sería el segundo clasificado. Vamos a enfocar al vencedor de esta prueba. Ahí está Carlos Guerra, señores eh, vencedor en estas eh, dos eh, carreras de esta tercera ronda de la décima edición de la Funny Cup BMW M2. Bueno, pues vámonos al canal de entrevistas a ver a los protagonistas y qué nos cuentan. Ok, vamos para allá. Bueno, pues. No se os oye, chicos. No, ahora, ahora entramos, ahora entramos, perdón. venga. No, no. Pues ahí salen las clasificaciones de esta segunda carrera con Carlos Guerra en la primera posición, segundo Alejandro Tomeno, tercero Jorge Marín, cuarto David Aguaron, quinto Geto Getronas, sexto Chefo Durán, séptimo Roberto Gil, octavo Steve, noveno Raúl Racoyote, décimo Jorge Hernández. Ahora estamos ya en este canal de entrevistas para que los pilotos nos den sus impresiones. Frante Cedo, el turno de palabra nada Tenemos aquí al equipo de Fan Racing, a los dos pilotos que estaban participando hoy en esta tercera ronda de la Funny Cup, y a Geto y a, y a Roberto. Eh, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo ha ido? Muy fuerte, ¿no? Eh, he visto a Geto también. Sí, sí, Geto iba fuertísimo, la verdad. De hecho, me ha costado un mundo en la primera en la primera manga. Y ahora la segunda, pues efectivamente ya se ha escapado, ya no he podido con él. Estaba muy fuerte, muy fuerte. Has hecho una buena carrera los dos. Que ha estado ahí en las primeras posiciones, en la segunda carrera, ¿no? En quinto, creo que quedé, no, no sé muy bien. Pero pasé mejor que la posición que quedé, solo te digo eso. Maravilloso. Es muy, muy bien, muy disputado, creo que muy, muy limpio en general. Y eso que el coche a veces pues te genera algún que otro latigazo. Pero ya te digo, muy bien, ha estado estupendo. Sí, sí, por delante, muy, muy, muy limpia la carrera. Y disfrutarse Sí ha, ha habido un momento que ha habido Un craseo del server, creo que ha sido Y Y ha habido varios pilotos que Se han caído, ¿no? Yo no lo por nada Yo en un momento dado, sí que De adelante, digamos, me ha aparecido enseguida Pero suponía que era un problema del lag de él A mí me pagaron dos lagazos también Toda la peña, sí, sí Roberto lo viste en una curva que se iba a reto contra un muro dos veces en el mismo sitio. Y qué el combo que ha aparecido, que está apareciendo esta fónica, que es divertidísimo. El que no haya probado esto debería de probarlo porque es un coche que se va para todos los lados, pero se deja corregir súper fácil y lo que te hace una conducción muy, muy divertida muy ligerito no muy ligerito con, con no mucha potencia pero sí que es verdad que, que es culea también después puede trompear el coche extracción trasera no recordarlo y, y bueno pues me alegro de que hayáis disfrutado desde luego desde luego pues sí. bueno si no se conectan más pilotos, si quieres vamos dando cierre a la retransmisión. Uh -huh. Pues eh, sí, señor, eh, nos vamos ya cerrando este canal de entrevistas. Muchas gar muchas gracias, eh, Fran, por eh, acompañarme hoy en cabina. Gracias a Gueto toque y ya Roberto Gil por pasarse por aquí por el canal de entrevistas. Muchas gracias a la bueno. audiencia por eh, darles apoyo a todos los pilotos. Eh, bueno, eh, cerramos canal de entrevista. Hasta pronto. Gracias a vosotros por las retransmisiones tan chulas. <ríe> gracias, gracias. Pues eh, ahí está, cerramos ya el canal de entrevistas y bueno, vamos a pegarle un pequeñito repaso a lo que nos viene la semana que viene. Recordemos. En esta décima edición del campeonato de la Fanny Cup con los BMW M2, y consigo acceder a lo que quería. Ahí está, perdonad la cuarta ronda de esta Fanny Cup la semana que viene en el Motorsport Arena Orchersleben, circuito alemán, donde vamos a ver también muchas batallas muy épicas, y bueno, ronda 4 de 6, quedan 3 ronditas más, nos vemos la semana que viene aquí, a la misma hora, un saludo y nos vemos prontito.